siéntese por favor remando contra la corriente remando contra la corriente corría el año 64 después de Cristo y en la ciudad de Roma era verano hacía calor y un incendio destruyó gran parte de Roma en el año 64 después de Jesús y muchos creen que el mismo emperador Nerón era responsable del siniestro sin embargo para evitar el odio del pueblo este imbécil culpó de la tragedia al pequeño grupo creciente de los llamados cristianos dando inicio a una época tremenda de persecución contra la iglesia de Jesús a todo lo largo y ancho del imperio romano hasta entonces el cristianismo se había considerado como una secta procedente del judaísmo religión que las autoridades toleraban no obstante fue precisamente en esa época que el movimiento tomó su identidad singular y fue terminantemente prohibido que se predicara el evangelio de repente los creyentes empezaron a ser considerados como criminales y esto provocó entonces una ola de represión y persecución por causa de la fe en tales circunstancias el apóstol Pablo se vio, Pedro mejor, Pedro sintió la necesidad de escribir esta carta en medio de la persecución en medio de la batalla espiritual en medio de un diablo que andaba como león rugiente, desesperado, tratando de devorar la iglesia de Jesucristo. Algunos de los destinatarios se encontraban muy lejos de Roma. Y a ellos también se les indica, van a ser atacados. Los hermanos en Roma están siendo perseguidos, atacados. El diablo quiere abatirlos. Y ahora sí, ya se allá la batalla, pero... Este hombre está hablando de que habría que estar firmes y había que estar en pie, en medio de cualquiera que fuera la situación o la circunstancia. No podíamos ceder. Años después serían ejecutados Pedro y Pablo en la misma ciudad imperial de Roma por las persecuciones de este carnicero llamado Nerón. Pero el escritor se identifica en el primer versículo como Pedro, y él era un legítimo autor de esta carta, increíblemente, cuando uno estudia la literatura de Pedro. Uno cree que hay una persona con mucho estudio, que, que ha tenido una educación formal, porque habla con un lenguaje rico y en un estilo literario elevado. No obstante, era Pedro que Dios lo había preparado, lo había capacitado, y ahora escribía de manera poderosa por a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede cambiarle la lengua a cualquiera. El Espíritu Santo puede sacar a cualquiera del anonimato y darle, aleluya, palabras de oro. ¡A su nombre sea la gloria! ¡A su nombre sea la gloria! ¡A su nombre sea la gloria! Cuando uno empieza a analizar la escritura, uno comienza a ver las experiencias y la personalidad de Pedro el discípulo de Jesucristo y uno comienza a observar aquí ya un hombre tratado por Dios un hombre formado un hombre que no era el mismo inestable que cuando Cristo estaba con él acá en la tierra era un hombre un verdadero vocero de los apóstoles del Señor que mostraba entusiasmo, mostraba siempre una fe firme y segura y se había convertido en un leal portador de la palabra de Dios. Se había convertido en un hombre leal para Jesucristo. El que antes fuera leal, ahora sí es leal. El que antes claudicaba en la fe, ahora estaba firme en la fe de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Al escribir esta carta de un hombre con 30 años de experiencia, ¿me entiende? 30 años de cristianismo. Es, eso habla de madurez habla de que había sido un hombre que había aprendido a padecer por la causa de Jesús a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria y este hombre entonces comenzó a escribir esta carta a las cinco provincias romanas donde estaban los cristianos porque el tiempo apremiaba porque eran días difíciles porque venía ola de represión y Pedro manda saludos y saluda a todos los hermanos que están sobre el río Éufrates, a los de Roma, a los de Babilonia, a todos los que estaban en esos lugares. Él les está escribiendo y se dirige a ellos de manera poderosa y contundente. Mire hermanos, la iglesia siempre ha vivido en un ambiente hostil ¿Qué quiere decir esto? Siempre hemos tenido que pelear batallas Siempre tendremos que pelear batallas Siempre tenemos que enfrentar al enemigo Siempre el diablo estará buscando a quien devorar Quien está descuidado por ahí para devorarlo La iglesia del Señor siempre tendrá que estar lista y preparada para la batalla el diablo siempre es experto en crear ambientes hostiles, ambientes difíciles. Yo no sé qué ambiente está viviendo usted. No sé el diablo qué ambiente le ha puesto a vivir. No sé si usted se siente perseguido. No sé si se siente agobiado. No sé si se siente machacado por las tinieblas. Pero aquí está el Dios que dará la victoria. Aquí está el Dios de poder. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está el pueblo? Que alaba al Señor y la gloria a su Dios. Escúchame bien esto, porque me impacta esta escritura. Es difícil, es complicado a veces honrar a Dios en medio de circunstancias adversas. O pregúntele al hermano por qué no está diciendo aleluya, porque está diciendo esta semana fue muy dura. Pero hay un pueblo que puede dar alabanzas, hay un pueblo que puede adorar, hay un pueblo que puede bendecir en medio de cualquier en medio de cualquiera que sea la guerra espiritual hay un pueblo que puede adorar a Dios a nosotros no nos mueven las circunstancias a nosotros no nos mueven los problemas para alabar y bendecir al Señor a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria el siglo XXI ha traído intensos sufrimientos hay familias que sufren lo indecible, lo sé hay vidas que sufren la violencia de los conflictos armados, el terrorismo, la delincuencia, la opresión, matan y aplastan a los seres humanos. Terremotos, erupciones volcánicas, tempestades, inundaciones, causan daños materiales y personales incalculables. Hay enfermedades que provocan debilidad, hay dolencias, hay lutos. Y todos estamos padeciendo por diferentes motivos. Ya sea algunos por sueños irrealizados, otros por fracasos que no pueden olvidar, otros no pueden olvidar relaciones familiares destruidas o sentimentales. La vida dura a veces, la vida dolorosa, a tal punto que algunos dudan de la existencia de Dios. Pregúntale a un evangélico que se ha dudado de la existencia de Dios. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Sí? Algunos dudan hasta de la existencia de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo puede un humano comprender el significado de las tormentas? ¿Qué postura debo tener cuando se presentan situaciones negativas o experiencias negativas a mi vida? Los primeros versículos enseñan que el Señor tiene un propósito específico al permitir las tribulaciones. Ok, lo creyeron tres. El Señor enseña que Él tiene un propósito específico al permitir las tribulaciones está siendo tribulado, Dios está permitiendo la aleluya la tribulación con un propósito específico alguien puede alabar al Señor aquí alguien puede dar gloria a Dios aquí el apóstol Pablo habla de las emociones positivas que debemos sentir ahí lo no vamos a verse enseguida los primeros sabía usted que las pruebas refinan Ah, lo sabe un hermano ¿eh? y todos llevan una cantidad de años aquí ¿Sabía usted que las pruebas preparan? las pruebas capacitan las pruebas producen cosas en nuestra vida las pruebas nos preparan para algo las pruebas te están preparando para algo ¿sabías eso? ¿sabías eso? a su nombre sea la gloria el, el versículo 3 y 5 de esto que leímos ahorita tenía como objetivo no sé si está ahí el versículo 3 y el 5 animar a los electores, dándoles la seguridad que Dios tiene reservado para ellos un futuro de grandes bendiciones. Ok, lo creyeron cuatro. Pedro está diciendo, habrán batalla, pero habrá un futuro de grandes bendiciones. Ah, lo creyeron más. Habrá batallas, pero hay futuro de grandes bendiciones. Pedro lo dice la palabra, lo dice el que anduvo con Cristo, lo dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Para una esperanza viva ¿Qué quiere decir? Hay esperanza en medio de las tormentas Hay esperanza en medio de las tormentas Hay vida en medio de las tormentas Hay esperanza Hay salida, hay cambio ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Alguien diga aleluya? alguien diga gloria a Dios no es fácil para un ser humano sentir optimismo y alegría en medio de la tribulación no sé la vida trae pena lo sé la vida trae dolores lo sé la vida trae desilusiones lo sé pero los autores bíblicos como Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice hermanos míos en él por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas alguien está aquí conmigo hoy alguien está aquí conmigo hoy alguien alguien está en pruebas mire lo que dice la Biblia no cese sé no sé cuando se halle en diversas pruebas se está en prueba Gócese, está en batalla Gócese, está en momentos difíciles Gócese, hey, gócese. De gloria a Dios, de aleluya De, ay, ay, ay, ay. Quien me pudiera entender quién me pudiera entender esto Sabiendo que la prueba de fe Versículo 3 produce paciencia Aleluya Estoy yendo despacio de a ver si me entienden bien lo que voy a firmar. Pedro está firmando en este pasaje varias verdades acerca de las penas de los creyentes. Cuando yo entiendo esta perspectiva bíblica, está diciendo Pedro, mire, no se mueva en medio del problema, no se mueva en medio de las circunstancia fortalezcase en medio de la batalla, fortalezcase en medio de la prueba, fortalezcas en medio del dolor, fortalezcas en medio de la disilusión, fortalezcas en medio de su... ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos se fortalecen? cuando se fortalecen? cuando se fortalecen? Estás en batalla, fortalecete. El apóstol Pedro va a decir por qué, razón. Porque las tribulaciones son temporales, capítulo 1, versículo 6. Las tribulaciones son temporales. ¿Qué está diciendo Pedro? La prueba va a pasar. La prueba va a pasar. La batalla va a pasar. Alguien dígame. para usted no pasa. Para mí va a pasar. La prueba va a pasar. La batalla va a pasar. El momento difícil va a pasar. El momento de dolor va a pasar. El momento de angustia va a pasar. El momento de tormenta va a pasar. Va a pasar tarde que temprano, se va, se va, se va. <risa> en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco tiempo de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Para siempre. ¿O por un poco de tiempo? ¿Para siempre o por un poco de tiempo? ¿Para cuándo la prueba? ¿Para siempre o por un poco de tiempo? ¿Está leyendo? ¿Por un poco de tiempo? Tranquilo, vas a salir. Tranquilo, Dios te dará la victoria. Tranquilo, sate, alégrate, porque de Dios viene la victoria. Alguien diga, lo creo, alguien diga, lo arrebato y lo creo, me posiciono. Dígale que está a su lado, falta un poco de tiempo para tu prueba. Falta un poco de tiempo, dile, sacude a alguien, sacude a alguien allí. Falta un poco de tiempo, falta un poco de tiempo. Qué preciosa palabra. Pedro dijo: Yo, yo experimenté la prueba. Y fue un poco de tiempo el que tuve que pasar. Porque el Señor luego me sacó de la prueba. Este era un hombre que había experimentado. El Señor me sacó de las aguas cuando vivía. El Señor me sacó del momento del dolor cuando le traicioné. El Señor siempre estuvo conmigo en medio de la batalla. El Señor siempre me estuvo procesando y me estuvo sacando. Me estuvo procesando y me estuvo sacando. ¿Alguien cree que va a salir de la prueba? Yo lo creo. Yo lo creo. Esto pasará también. Esto tendrá que pasar. Esto tendrá que pasar. Alguien diga lo creo. Alguien diga lo creo. Toma la autoridad. Rompa las tinieblas con alabanza y adoración. Diga lo creo. Ah, ya me gustan esa bandera, ya me gustan esa bandera, ya me gustan esa banderas Alguien alaba a Dios aquí, alguien grite amén, alguien diga amén. Dele un que estén al lado y grita amén, aleluya. Ese guerrero llamado Pablo, ¿sabe cómo llamó las pruebas? Dijo, esta leve tribulación. Esta pequeña tribulación ¿Me está entendiendo? Esto es tan leve Esto va a pasar también ay Señor, usted me va a dejar muriendo te estás muriendo porque no, está, no te estás gozando primero te toca gozarte en la, en la prueba gozate en medio de la prueba deja de levantarte contra Dios deja esa cara de, de, de, de, de amargura, de desgracia que tiene comienza a adorar a Dios comienza a gozarte en medio de las tribulaciones estás en la prueba, Gozate. estás en la lucha, Gozate. estás en la batalla, Gozate. y esto pasará, y esto pasará y esto pasará, y esto pasará ¿Dónde están los alegres aquí? ¿Dónde están los alegres aquí? ¿Dónde están los alegres aquí? Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Písale la cabeza al diablo. A su nombre sea la gloria. La clave era gozarte en medio de la batalla. Y se acababa la prueba. Ay, Dios mío llevo 100 años en esta prueba lleva 100 años porque te mantienes hablando mal de Dios lleva 100 años porque eres incrédula Lleva 100 años porque le crees hoy al diablo todas las mentiras y mañana Dios. y hoy te gozan y brincas aquí y después te ven en la última silla, porque por eso, por eso no sales de la prueba, por eso está en tu desgracia y en tu amargura, pero el que está aquí y el que sabe que va a pasar la batalla, le va a adorar en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de lo que sea, le va a adorar porque esto va a pasar. Esto va a pasar, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar Alguien me está entendiendo, alguien me está entendiendo, alguien me está entendiendo Dios está aquí Ah, ya se escucha el rugir de un pueblo, ya se escucha el rugir de un pueblo, ya se escucha Cambiemos un poquito eso, cambiamos Alguien diga, las tribulaciones son temporales Ajá. Ay, ay, ay, ay, ay hoy vine con unas ganas de pisotearle la cabeza al diablo Pedro mira haga así Pedro, haga así, haga así, haga así haga así mira con una ganas de gozarme en las tribulaciones a ver los que están siendo tribulados levanten su bandera y gocesen los que están en prueba, gocesen los que están en tribulaciones, gocesen los que están en batalla, gocesen los que están viviendo aleluya porque va a pasar la prueba, va a pasar va a pasar Va a pasar la prueba, va a pasar la prueba. Alguien grite, lo creo, lo creo, lo creo. ¡Oh! Aleluya. Aleluya. A nosotros nos parece demasiado largo el proceso. Pero los que tienen esta esperanza, los que han aprendido a gozarse, a reírsel en el diablo en medio de la batalla. Aleluya. Por eso Pedro, Pablo decía. Aleluya, por lo cual, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo venir ni lo que se invente el diablo mañana, ni lo que se invente el diablo esta semana, ni lo que se invente el diablo el domingo, me podrán separar del amor de amar a Dios, de amar a Dios, de amar a Dios, de amar a Dios, de amar a Dios, a este león nada lo podía apartar del amor de Dios, a mí no me me puede apartar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro ni espada, voy a seguir amando papá, voy a seguir amando voy a seguir amando voy a seguir llamando, venga lo que venga, venga la batalla que venga, vamos a amar a Dios. Ay, ¿dónde están los que rugen? ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que tienen una alabanza para él? Ay, ay, ay, ay, ay. que el pianista me entendiera dónde estoy yo. Aleluya. Escúchame bien. Escúchame bien. El pueblo que tiene perspectiva de gloria y bendición. El pueblo que sabe que la tierra pasará. Que todo pasará. Pero que la gloria y la bendición de Jehová permanecerán para siempre. Está firme. Está firme. Está firme. Está firme el pueblo que le cree a Dios, hoy está firme y no lo va a mover cualquier tontería del diablo, cualquier tú del enemigo no te puede mover, porque está firme en Cristo, está firme en Dios, aquí hay una iglesia que aprende a gozarse en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la adversidad, en medio del problema. Dónde está la iglesia? Quiero ver la iglesia que se goza, se goza, se goza, se goza. Aleluya, aleluya, aleluya. Dónde está la bandera? Dónde está la bandera? Dónde están las banderas aquí? Dónde está la bandera? Dónde está? Dime el pianista hoy. Sube un poquitín. Aleluya. Alguien nadie al a Dios escúchame bien que voy a mandar una palabra de desafío cuando pasamos por una prueba dios está en control del reloj a ver, a ver a ver, quién me entiende me entendió lo que estoy diciendo A ver, la gente inteligente que es la gente de cristo cuando estamos pasando por una prueba Dios está en control del reloj es eso? Es eso? Eh, Lo voy a decir una vez más Porque hoy hay gente aquí que va a salir de la prueba Hoy hay gente aquí que va a salir de la prueba Ahí sí porque vas a salir de la prueba porque te vas a gozar sobre la prueba te vas a gozar sobre la prueba gozate sobre la prueba gozate sobre la prueba gozate gozate gozate gozate gozate gozate gozate gózate, gózate, aleluya esa fue la razón la clave de Pedro que está diciendo aquí Mire, no se aflija en medio de la prueba porque vas a salir se van a quedar en la prueba pues digan amén entonces por eso? gózate en la prueba porque vas a salir ¿No, no, no, hablando. gózate en la prueba porque vas a salir ¿quién se va a quedar en la prueba? gózate en la prueba porque vas a salir Dios tiene el control del reloj, Dios tiene el control del reloj, Dios tiene el control del tiempo de no tu problema, yo me voy a gozar hoy en la prueba, me voy a gozar, me voy a alegrar, me voy a gozar, me voy a alegrar. vamos, vamos, déjese desbloquear bloquear del diablo con cada palabra con cada palabra que vemos déjese que el diablo el diablo sea martillado por esta palabra el diablo sea martillado por esta palabra Deje, deje, déjese que el diablo le que la cabeza al diablo de del... Nadie en la obra sufre sin propósito. Nadie en la obra sufre si no hay planes de Dios. Cada prueba tiene propósito. Cada prueba tiene planes de Dios. Y si está viviendo la lucha y la batalla es porque Dios tiene un plan. Dios tiene a este. Con esta prueba le voy a matar el gozo a este. Con esta prueba voy a reducir a cenizas aquella. Con esta prueba voy a hacer papilla aquella. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en esa batalla. Dios tiene un plan en la de esa prueba. Dios lo va a en la escuela de Dios okay, okay. me parece que esta gente está entendiendo que el problema que tiene es porque de Dios la Biblia dice que todas las cosas sean buenas o sean malas obran para bien obran para bien obran para bien para quien que tiene mañana se transforma en bendición. Ese problema que tiene mañana se transforma en victoria. Ese desaliento se transforma en fuerza del búfalo. En fuerza del búbalo!